Día 6 de camino, y con cada jornada que transcurre, comprendo mejor el camino y la gente que lo forma. Sus motivos me conmueven y me ayudan a entender el significado de llegar a Santiago. El camino es muy fácil. No hace falta nada. No hace falta llamar a nadie. Te vas tú solo, compras un billete, te vas a un sitio, y empiezas a caminar y no hay más. A veces olvidamos que el mundo es tan grande y, y, y el amor puede pasar por todos. Tendría dos caballos en casa y me voy a pagar a pegar un mes andando. Estaría andando pensando con los caballos. Ya estoy llegando al faro en Finestier. Y llevo conmigo ceniza de mi mamá, que siempre va conmigo. Traspasado el ecuador de nuestra aventura y ya con el cuerpo entrenado, afrontamos la etapa más exigente de nuestro camino. Son casi 40 kilómetros que separan Porto Marín de nuestro destino, Melide. En la jornada de hoy dejamos atrás la provincia de Lugo y entramos en La Coruña. Son muchos los kilómetros que me tocará andar, pero por suerte, en Melide me espera uno de los mejores pulpos de Galicia. ¿Estáis haciendo una o algo? Sí. Buen camino. Ah, hola, ¿qué tal? Hola. Ah. Pues, ¿Qué ver, estáis? Caminando. caminando. Haciendo camino. ¿Desde dónde salisteis? De, de, de Roncesvalles. O sea, que lleváis ya unos días. Llevamos ya una semana casi. Muy bien. ¿Y dónde sois? Pues un poco diversos. O sea, aquí hay gente de... Castellón. Aguacete, Castellón, Valencia, México, Estados Unidos, Argentina... Eh, Ciudad Real... Y no sé dónde más, alguno más de por ahí... O sea que es un viaje organizado para hacer el camino, ¿no? Que os van hacer guiando. El camino, exacto. Ah, guías. muy bien. Somos dos guías. Ah, sois los guías vosotros? Vosotros, vosotros. ¿Y qué me podéis contar de este sitio ahora mismo? Me Voy a aprovechar ya pues que sois guías. este sitio es fabuloso. Ahora hay un tramo muy bonito de 3 kilómetros y medio que vamos a adentrarnos en el bosque. Y si vais a pasar por ahí, pues vais a tener un buen reportaje. Ah, muy bien. ¿Y vosotros que sois los guías, cuántas veces podéis hacer el camino al año? Pues empezamos la temporada prácticamente en marzo hasta octubre. Unas 7, 8 veces. ¿Y qué tal la gente? ¿Qué dice cuando bien, vive el gente camino está con vosotros? Estupenda, vamos. ¿Sí? Es un viaje muy diferente al resto de viajes que conocen. Y bueno, si quieres preguntarle directamente a ¿Claro? uno de ellos... ¡Claro! Me voy a ir a no quien le pregunto. A ver, ¿A ver? ¿Quién más? ¿Quién ¡Hola! ¡Marta de ¿Quién Barcelona! ¡Uy, Marta de Barcelona! marta de ¿Qué tal? De ¿Qué tal? Cómo ¿Qué estás? tal? Haciendo el, camino. ¿Haciendo el camino? ¿Pero tú eres guía también o peregrino? No, peregrino. ¿Sois peregrinos? ¿De dónde venís? De, de Alicante. ¡Ah, de Alicante! ¿Y primera vez en el camino? Sí. La primera vez. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien. Maravillosa. Muy bien, muy bien. Maravillosa. ¿Eh? <coughs> Hacemos 20, o 25 kilómetros todos los días. ¿Cómo nos lleváis? ¿Ampollas? Yo me sí, sí, yo, yo, yo, no han salido, salido. Yo aguanto. De El, momento. A él de momento no le han salido. <risa> claro. Pero sí, sí, sí que salen, sí. Claro, es normal. Son muchos normal, kilómetros normal, al día, sí. además. Yo ampollas no he tenido, pero sí que he tenido que se me han cargado muchos gemelos sí, de eso caminar. Eso le pasa a, él, a ti le también, pasa ¿no? Mucho, ¿no? Sí. Claro. Sí, pero bueno... Pues nada, buen camino. Gracias. Un placer. Sí, gracias. seguro que nos volvemos a encontrar sí, claro. porque aquí... aquí por lo menos te encontramos todos los días. Claro. <risa> todos los días Nosotros tenemos. <risa> Un placer. Vale, gracias. buen camino. Gracias. Claro, el último de la cola. No por ser el último ya deja los pibes. ¿no? Ah.